Bueno, me encuentro con Erika y me encuentro con Azariel. Ellos han venido a la segunda feria de Gran Canaria accesible, pero me han dicho que no, no han visto nada todavía, pero que sí. Eh, han venido porque hay un stand donde está él, en la casita, me dijiste, ¿verdad? La Fundación Canarias, ahora familia, se en la casita. Vale, bueno. Eh, aunque no han visto nada, ¿qué es lo que hacen en la casita por los chicos? Pues en la casita suelen llegar sobre las 8 de la mañana y empiezan sus terapias de rehabilitación, piscina, logopedia... Eh, eh, eh, ...visuales, hacen muchas cosas, muchas cosas, lo entretienen mucho. Vale, ¿tú qué es lo que piensas de los centros que ayudan a los chicos con discapacidad... ...para ayudarlos, para, sobre todo para una mejora en el futuro, verdad? Sí, gracias a estos centros, estos niños han avanzado. Te comento que mi hijo eh, no se movía nada y gracias al centro mi hijo se mueve. No habla, pero se mueve. Sí, sobre todo yo lo que sí he visto en esta segunda feria, que hay muchas terapias... ...como la de los caballos, lo del agua... Sí. Fuera del centro. ¿Cómo? Hace terapias pero fuera del centro, esas las pago yo. Y se monta a caballo, tiene su caballo que se llama WIPA y alucina. O sea, tiene actividades extraescolares también. La, le tengo yo puesta eh, actividades extraescolares. Ah, pues bien, entonces tú me estás diciendo que tú estás preocupado para que tu hijo en el futuro él pueda hacer, bueno, va a, hacer una, va a montar a caballo. Sí. Ojalá, <ríe> la verdad que sí, ojalá.